Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre phishing. Bueno, antes que nada me gustaría explicar ¿Qué es eso del phishing, no? Pues es una estafa que se suele llevar a cabo a través de emails cuya finalidad es el robo de datos o información confidencial de las personas en Internet, ¿vale? Rápidamente por encima, ¿cómo lo suelen hacer? Bueno, pues suelen replicar emails de entidades así reputadas, ¿no? Pues de tu banco, la empresa con la que tienes la tarjeta de crédito, eh, algún sitio online de compra-venta ya conocido e importante, Plagian esos emails ¿vale? y te los envían pidiéndote pues, información de tu tarjeta de crédito, de tu cuenta bancaria, tu domicilio, etc. O sea, información muy sensible. A continuación suelen linkar esos emails a sitios web falsos también. Muy similares a los verdaderos, pero falsos. Bueno, un par de consejos rápidos para que los identifiquemos es... Eh, mirar eh, si arriba, donde metes tú la URL de una página en internet, si te aparece un candadito es que es una página web segura, ¿vale? Y las páginas web seguras comienzan con HTTPS, ¿vale? Muchas veces lo, la, pues la gente que hace phishing pues se come esa S y te empieza la página web, pues por HTTP se comen la S y la URL siguiente pues es parecida o muy similar. Eh, revisemos también esas urls ¿vale? que estén bien escritas y tal. Y bueno, es muy importante tener muchísimo cuidado con la información que eh, transmitimos o que publicamos en Internet. Bueno, nosotros como padres es importante que conozcamos esta, pues, que esta eh, estafa se lleva a cabo y cómo, en qué consiste para poder evitarla. Para, en, en nuestro caso, ¿no? en primera persona, pero también es muy importante que hablemos con nuestros hijos sobre la posibilidad de que sean víctimas de phishing. Entonces, que entiendan lo que es el phishing, cómo se lleva a cabo y que entiendan eh, la importancia de la privacidad en Internet. ¿vale? Desde Gaptain eh, tenemos una herramienta muy, muy útil para estos casos, que es la auditoría. Eh, esta auditoría se lleva a cabo con, de manera remota, ¿vale? Se trata de autorizar la entrada a tu red eh, de casa, tu wifi de casa, ¿vale? Y a tus dispositivos que están conectados online, autorizas la entrada a los auditores y revisan la seguridad de esa red, ¿vale? Si hay intrusos, si hay gente intentando entrar o incluso allá adentro, si hay algún, alguno de los dispositivos que haya sido pues que haya entrado alguien autorizado etcétera eso es un primer paso súper importante y muy útil para verificar esa seguridad ¿no? esa privacidad de nuestra información por otro lado está eso el sensibilizar a nuestros hijos para que no compartan eh, información confidencial o personal en internet tipo eh, pues si tienen a, eh, activada la función de GPS del móvil eh, que, y están compartiendo constantemente su ubicación, dónde están, etcétera. Si nos vamos de vacaciones y también lo hacen, pues eh, es muy sencillo identificar que en casa no hay nadie y podemos ser pues, un blanco fácil para robo. Lo primero, como siempre, hablar con nuestros hijos y hacérselo entender. Pero por otro lado, eh, a través de, de la app de Control Parental Family Time, de la que hablamos la semana pasada, aquí abajo os dejaré también la cajita de descripción el link, con esa aplicación podemos controlar el contenido que comparten nuestros hijos, que están postando en redes sociales, etc. Y si nos damos cuenta de que sin mala intención, muchas veces pues por pura ingenuidad, están compartiendo información que no deben, eh, tendremos tiempo para eliminar esa información y también para hacérselo saber a nuestros hijos. Y si necesitas herramientas para esa conversación, para aprender un poco más sobre el tema de la privacidad, de los datos, en la parte educativa que tenemos en la página web, los vídeos de formación, hay un módulo específico donde se habla de esto, ¿vale? de la seguridad, de la privacidad y de preservar los datos personales así, de manera personal, ¿vale? Con estos consejos y con la ayuda de Gaptain estoy convencida de que mantendréis segura a vuestra familia digital. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.